hola amigos bienvenidos a este vídeo vamos a ver cómo cortar el audio sin perder calidad, sin recodificar, sin que nadie se entere, buscamos en google esto el primer resultado será el que necesitamos, este código abierto, bajamos todo hasta encontrar el formato zip, no descarguen desde la store porque cuesta dinero, le damos ahí, visa la descarga este archivo lo tienen que extraer, yo lo voy a extraer con nanozip si no lo tienen, va a microsoft store que está en versión gratuita. Es este, de acuerdo. Fijaros que tiene un 5 de puntuación. Pero me gustó, le da mil vueltas a WinRack. Una vez extraído, está es la carpeta que nos queda. Le tenemos que dar doble clic en el ejecutable. Que es este. Doble clic, empieza el programa. Como hemos podido comprobar, no hace falta instalar. Es un programa portátil Vamos a cargar un archivo de audio. Arrastrando, por ejemplo. Establecemos el punto... De comienzo del corte, señalamos con el cursor y luego le damos al botón de inicio y luego al final, señalamos, le damos al botón de final. Nuestro segmento está aquí y aquí figura la duración del corte: 41 segundos. Pero podemos hacer otro corte: seleccionamos otra parte, botón de inicio de corte, seleccionamos el final del segundo segmento, botón de inicio, perdón, botón de final, así tantos segmentos como queramos. Ya los tenemos aquí. Además tenemos aquí el total de los dos segmentos. Ahora tenemos varias opciones. Podemos archivos separados, nos va a exportar cada segmento por separado. Combinar el corte nos va a sacar solamente un archivo con los dos segmentos fusionados en uno solo, que va a durar 1.27. Otra opción es combinar y separar, que va a hacer las dos. Las dos opciones anteriores las va a hacer. Vamos a tener un archivo de 1.27 con los dos segmentos juntos y luego también aparte cada segmento por separado. Cuando esté todo nuestro gusto le damos a exportar y fusionar. El formato de salida es importante. Tenemos que dejar el que viene para que no pierda calidad. Aunque también podemos aprovechar para recodificar y pasarnos a otro si lo necesitamos. Solo nos queda exportar más fusionar y no tarda nada porque no ha tenido que recodificar. Aquí tenemos las dos carpetas, lo que os decía, segmento 1, segmento 2, aquí los dos segmentos juntos. Bueno, pues básicamente eso es todo, espero que os haya gustado, un saludo, buen día, chao, chao.